¿Qué es concretamente la tecnología de los robo -advisors? Bueno, simplemente los robo como su nombre indica, es pues, la robotización, digamos, del asesoramiento. ¿no? Simplemente la tecnología que hay detrás es eh, pues, utilizar los algoritmos, digamos, utilizar algoritmos, utilizar sistemas de rebalanceo para hacer sencillo lo que los gestores tratan de creer que es muy complicado, que simplemente esto de ahorrar o de invertir es ¿eh? simplemente utilizar la tecnología aplicada al mundo de los servicios de inversión.